La Renacer Internacional, la Estación de Cristo La Escuela de Santidad Cristo Rostro de Luz Con el mensaje de la Palabra de hoy Bendito sea nuestro Dios A él sea la gloria, la alabanza y la adoración Por los siglos de los siglos, amén Hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Juan Capítulo 6, versículos del 1 al 15 Invoquemos la anhelada presencia de nuestro amado amigo el Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, ven lléname, lléname este corazón porque quiero sentir, sentir el gozo de esta resurrección pascual, Espíritu Santo, ven y derrama ese aceite, esa unción, para que selle mi cabeza con la gracia divina, ven Espíritu Santo, para que recuerde por siempre que mi Salvador es el Señor único Jesucristo, el Hijo del Padre, enviado por Él para salvarnos, y que ha derramado sobre nosotros su Santo Espíritu por la fe que tenemos en Él. A Él la gloria, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de la Galilea o la de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña, se sentó allí con sus discípulos, estaba cerca de la pascua o a la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos. Y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe, ¿con qué compraremos, compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él que lo, lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo, Digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdice. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a lo que habían comido. La gente entonces, al ver que el, sin, el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso, maravilloso, un gesto tan humano, misericordioso, de un padre que recibe a los hijos hambrientos y que entonces reparte entre ellos la comida sacia a sus hijos que están hambrientos y sedientos. Así es el Señor. Es un padre misericordioso porque el que ha visto a Jesús ha visto al padre. Siempre, siempre Jesús está buscando el bienestar para todos nosotros. Nos bendice con estas palabras que recibimos cada día en la cual la unción hay vida en la cual al poder, poder y fuerza del Espíritu Santo. Y por eso a través de la palabra, tú vas a recibir bienestar para tu vida. ¿Qué recibe hoy? No lo sé. Yo no sé lo que tú vas a recibir, pero activa tu fe. Porque es por la fe que nosotros recibimos. Si no lo cree, no lo tiene. Pero si lo cree, lo tiene. Concibe primero en tu mente y mira a Jesús. Delante de ti, entre la gente, caminando, como un amigo que ayuda a su amigo. Si lleva una carga y tu amigo va a su lado, te va a ayudar con la carga. No te va a dejar llegar solo hasta verte explotar. Ese amigo te ayudará con la carga. Y muchas veces hasta los desconocidos, aún sin conocer a la persona, se acercan por misericordia y ayudan. Qué bueno es tener un corazón misericordioso. Qué bueno que no nos cueste hacer un favor. Qué bueno que no pensemos solamente en nosotros. Que no lleve, llevemos un corazón egoísta. Un corazón hecho pedazo. Que los pedazos sean la sobra la, de la abundancia. De lo que recoja, de lo que Dios te quiere dar. De lo que el Señor te quiere manifestar a través de esta palabra hermosa del apóstol San Juan. Esta abundancia de pan, Jesús no quiere que se desperdicie. Jesús quiere que tú tomes esos pedazos de pan y por misericordia, haga lo mismo que él ha hecho contigo para que tú lo hagas con otros. Si recibiste un favor, haz otros favores. Y a que esta cadena de milagros nunca termine. Ayuda a los demás. Piensa en lo que están en peores condiciones que tú. Piensa en lo que están aislados, en lo que están lejos, en lo que necesitan pan. Lo que necesitan ese milagro hecho por nuestras manos, de la mano de Jesús. Bendito sea el Señor. No estemos con nuestros ojos ahí sorprendidos como Felipe. ¿Pero con qué se van a comprar tanto pan para tanta gente? Donde Dios está, todo sobra. Por eso a nosotros no nos hace falta nada. Todo lo que necesitamos lo tiene el Señor y el Señor lo va a repartir y lo dará a su debido tiempo. Yo pido al Señor misericordioso y eterno que hoy te dé por misericordia lo que está pidiendo, que reciba por fe lo que está necesitando, que el Señor Dios Todopoderoso fortalezca tu fe y te llene de abundancia, de alegría, de paz, de salud y de vida para que pueda dar testimonio ...de que es el Señor quien lo ha hecho... ...y que es un milagro patente... ...que el Señor está vivo y está entre nosotros... ...y sigue haciendo milagros ...como lo hizo ayer, lo está haciendo hoy... ...y lo hará mañana y siempre... ...que el Señor... levantando el pan... ...a todos nosotros nos va a favorecer... ...porque el Señor es nuestro Dios... ...es nuestro Padre... ...es nuestro hermano... ...es nuestro amigo... Es fiel y siempre sabe permanecer para la gracia de todos aquellos que le siguen. Bendito sea nuestro rey. Él se fue y se huyó de nuevo a la montaña para que no lo proclamaran rey. No es necesario que lo proclame rey porque él es rey de los reyes, es señor de todo. A él se le dio el mando sobre todas las cosas y la primera de ellas debemos ser nosotros sometiéndonos a su santa voluntad. Derrama tu gracia, danos tu poder, ayúdanos, Señor, a recibir por siempre tu santo espíritu, para adorarte también con todos tus fieles por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa con Radio Renacer Internacional, la estación que te bendice, porque la estación de Cristo, con la escuela de santidad, Cristo, rostro de luz. Y por favor, jamás olvide, sé santo, porque el Señor, tu Dios, es santo. Él es todopoderoso, te ama, devuelve su amor con gesto de amor. Que el Señor te bendiga y un gesto de amor es suscribirte a nuestro canal de YouTube Radio Renacer Internacional y ser santo porque el Señor tu Dios es santo. Amén.